...sobre el plan de acción a la que estamos nosotros llamados a ir a ir preparando para ponerlo en práctica, también obedece mucho a que vamos nosotros ya a partir de hoy a tener un nuevo horario, y eso eh, hasta cierto punto tranquiliza mucho y devuelve como la, la confianza a la gente. El hecho de que se haya se siga flexibilizando lo que podemos interpretar nosotros que es que la situación ha ido mejorando con respecto al COVID-19 y no deja de ser cierto. Ahora bien, tampoco deja de ser cierto que el hecho de que las autoridades hayan eh, permitido continuar con la flexibilización no quiere decir que nosotros eh, asumamos un comportamiento irresponsable eh, no acorde con la situación que estamos viviendo. Esto no quiere decir nada de eso. A partir de hoy la movilidad de los ciudadanos es hasta las 12 de la noche. La, hasta las 9 el toque de queda termina y habrán tres horas de movilidad que sería hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes. Ya los fines de semana eh, será hasta las 7 de la noche y la movilidad sería hasta las 10 de la noche. O sea, un horario que se ha extendido y eso pues a nosotros nos alegra pero sí debemos tomar en cuenta de que esa medida y esa flexibilización tiene que ver mucho con nuestro comportamiento. Así que todavía nos queda mucho tiempo utilizando este, este como usted quiera llamarle este instrumento, esta manera de usted cuidarse que es esta mascarilla y mantener todavía el distanciamiento físico, eh, o sea, que no nos aloquemos. El hecho de que se, eh, se continúe flexibilizando, somos nosotros los responsables de seguirnos Cuidando para poder evitar el contagio y que esto pueda complicarse. El gobierno, o lo, las autoridades de salud pública tienen como meta vacunar alrededor de unas 40 mil personas diarias en este proceso, lo que, a juzgar por las informaciones que se suministraron el día de ayer, la cantidad de vacunas que existen en el país, de dosis en este momento, pues se estarían agotando en unos siete días. ¿Por qué yo hago? Quiero comentar esto y es que nosotros nos hemos, mantenido, nos hemos mantenido diciendo durante los últimos días cuando inició el proceso de vacunación que lo interesante es que las autoridades pues, continúan haciendo ese esfuerzo como hasta ahora lo han estado haciendo para evitar que cese, que se suspenda en algún momento la llegada de dosis a la República Dominicana y esto haya que momentáneamente suspender el el, el el programa de vacunación. Así que lo ideal sería, y así lo están haciendo, que se continúen haciendo los esfuerzos y los contactos para que sigan fluyendo la llegada de eh, vacunas, de dosis al país para que en ningún momento se pueda detener hasta que logremos la meta de que, según las autoridades, en junio, que ya debe de estar, esa es la intención, por lo menos el 85% de los eh, dominicanos ya... Eh, vacunado contra esta contra este virus, que es el COVID-19. Y finalmente, lo que tiene que ver con los comentarios, antes de pasar a los principales titulares que traen los medios en el día de hoy, yo quiero, por favor, y es, es ilvanar el comentario que hice con respecto a la flexibilización que a partir de hoy nosotros ya podemos comenzar a vivir, tener más, más tiempo para el que quiera eh, salir, eh, qué sé yo, lo pueda hacer. Quiero dar este comentario con lo que voy a con la foto que voy a colocar, por favor, ayuda que me la coloque. Miren, esta foto, este señor que está ahí, ese es de nombre Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, un estado de los Estados Unidos, saben ustedes, que los gobernadores en los Estados Unidos, en los estados, pues son una especie de gobierno, son como el presidente, los estados tienen como esa independencia y tienen sus propias normas, sus propias reglas. Pues este señor ah, ya quitó, dejó sin efecto una medida que habían tomado en Texas, donde ya no es obligatorio el uso de las mascarillas, pero tampoco el distanciamiento físico y el distanciamiento social, de manera que le permite ya que los restaurantes y todo el mundo, pues pueda abrir, no solamente abrir, sino que ya no haya esa necesidad de tener que tener restricción de que en una mesa, cuatro o seis personas, eh, como, las, como se está haciendo aquí durante todo este tiempo, pues este el gobernador de Estesa ya dejó sin efecto esa medida. Gobernador a republicano, ¿verdad? Cuando hablamos de republicano ya inmediatamente uno como con la asocia al expresidente de los Estados Unidos saliente, Donald Trump. Quiero irvanar el comentario sobre la flexibilización con respecto a esta medida que toma este gobernador. Él toma esa medida aún en contra de la opinión, de las opiniones de los expertos de que no se debe relajar con esa situación, como se han hecho, o como se han hecho, por ejemplo, en otros países del mundo, o en otros estados del mismo Estados Unidos, que no le prestaron la debida atención, bueno, ya todo el mundo conoce la forma como actuó el presidente Donald Trump en el momento de esta pandemia, y, y, y miren lo que ha pasado. Que el país de más eh, muerto en el mundo lo es Estados Unidos. Entonces, esta decisión del gobernador de Texas, eh, a juzgar por lo que han comentan los expertos, lo que saben, los científicos, no es tal vez la más correcta. Todavía no es tiempo, todavía no estamos a salvo, no es tiempo de que se sea tan tan eh, tan flexible con esta situación. De manera que reitero, quiero ir a dar el comentario de nuestra flexibilización del horario que comienza a partir de hoy, para no... Eh, hacerlo de cuenta que como este, en, en Texas ya el gobernador dejó sin efecto esas medidas Nosotros podamos hacer lo mismo todavía Ojalá, ojalá que en 15, 20, un mes podamos hacer lo mismo Gracias, eh, le vamos a dar como siempre a nuestro Padre Dios Pero todavía nosotros no estamos en condiciones de que la cosa se aperture de manera total Hay que guardar, hay que guardar eh, esa restricción Porque ciertamente este tipo, el toque de queda y lo que se ha estado haciendo ha surtido efecto. Yo le decía ayer a alguien, si usted entiende que no ha surtido efecto, por ejemplo, cuando dan la suena a las 7 de la noche la sirena y tenemos eh, eh, movilidad hasta las 10 de la noche, o hasta las 9 de la noche, salga a la calle para ver, a hacer una evaluación. Aquí en UTV, ve, podría haber algunos que tienen autorización u otro desaprensivos, pero en su totalidad, casi, la mayoría de las personas se quedan en su casa. De manera que sí, este tipo de, de acción surte efecto y ha surtido efecto. Y yo creo que por eso estamos nosotros ahora en esta situación que gracias a Dios eh, se ha continuado la flexibilización y ojalá que continúe en la medida que nosotros podamos seguir exhibiendo eh, un comportamiento ideal y acorde con la situación que estamos viviendo. Vamos a ver el de a ver si podemos ver algunos de los titulares que traen los medios en el día de hoy, nacionales e internacionales, para compartirlo con todo nuestro público de contacto.